Aló, buenas noches. <coughs> Mari Mari, Compuche, hola a toda la gente. Eh, hey, Alex Amel. Eh, mi nombre es Alejandro, Soy de, vengo de Chile, de una ciudad que se llama Talcahuano. Les agradezco a todos por venir. Eh, este fin de semana hemos hecho varias actividades pro eh, eh, defensa del pueblo mapuche aquí en Oslo. Tack er eh, eh, for Para todos los que no conocen muy bien la historia, los Mapuches eh, vivían antiguamente en una, eh, extensa, eh, en un extenso territorio entre Chile y Argentina. Nosotros, históricamente, en Chile y en Argentina, se nos ha negado el derecho a conocer nuestras raíces. Pero con, por esta amnesia colectiva no nos hemos eh, interiorizado o no hemos tratado de estudiar por porque eh, no tenemos la, la educación o no se nos enseñó el idioma de nuestros pueblos originarios, ni sus costumbres, ni su espiritualidad. Es importante que nosotros como <coughs> nacidos en estos territorios eh, empecemos a tener ese grado de, de intentar eh, comprender y educarnos sobre nuestras propias raíces. Es er eh, <coughs> que para el conocimiento superlärdom vår mapuche la ciencia es entendida como un todo armónico. Para la El universo se ve como un gran ser vivo que regula su propio ser. El universo eh, sett y que utiliza las energías para auto regenerarse y, man y manifestarse. en este eh, del paso por el ciclo de la vida terrenal. Liv. Todo está hecho de lo mismo. Alt, eh, el sol. Solen. El espíritu, eh, sjelen, onden, las estrellas, stierne, la gente, folk, la tierra yura, corres corresponde a la verdad de todo lo que existe. Yura, eh, de alt som existe. Todo, todo está conectado con todo lo demás. Er and, Esto es decir, que el conocimiento mapuche ya sabía desde miles de años. Eh, den kunskapen som man en del átomo. Mm. Del átomo. Eh, lenge før, eh, existens, la ciencia Mapuche nos dice eh, Mapuche si, Que arriba y abajo existe lo mismo. At, eh, y todo está compuesto de partículas, o partículas de energías, o energías llamadas neuen, o fuerza cósmica, eller den kraft, la cual encontramos simbolizada som vi, som en relatos que hablan de los entes superiores. I, i bueno, esa introducción un poco es para que ustedes comprendan la profundidad del, de la ciencia eh, espiritual del Mapuche. Nosotros ahora eh, mostraremos un documental cortísimo de eh, lo que está sucediendo con la gente en esos lugares cuando hay irrupción de los policías. So vi ska nu en väldigt kort som beskriver vad uh, som uh, sker och vilka konsekvenser för folk when, uh, la violencia y la falta de. de. de Tino, por decirlo, no sé cómo decirlo. Eh, la agresividad con que ellos eh, atentan contra mujeres y niños, y ancianos, sin ningún respeto. Bueno, las consecuencias son, en un bol, un mangel de respeto a los ojos, a los ojos, a los niños, a los niños. Así que los dejamos con el documental y muchas gracias por haber venido a participar. Seguiremos conversando. La responsabilidad de apoyar este pueblo. Porque ellos, eh, al igual que nosotros, que no somos mapuches, pero somos mapuches pensantes, queremos un cambio social y un mundo donde poder vivir en paz. Decir tantas cosas ¿no? después del terrible vídeo que hemos presenciado, aún para mi primera vez que, que veo estas imágenes tan al menos tan detenidamente, ¿no? quiere decir que al parecer hay muchas cosas por hacer todavía, mucha gente que necesita nuestra ayuda falta un poco más de calor en este mundo voy a cantar una canción de un artista cubano que se llama Santiago Pellú redonda la noche Aunque no caiga ni una escarracha. Alina López que nos leerá un poema sobre el tema y después eh. Como les dijimos, estamos siendo una red de apoyo internacional. Nos acompañan eh, los hermanos desde Italia, Milano, de la red de apoyo Pismayquén, eh, su representante, eh, Geraldi. Después del de poema nos va a hablar. Eh, vi har med oss også noen venner fra Italia, fra det stupe netvarket der, eh, som etterdiktet så skal komme opp og snakke. Eh, nos va a hablar porque ella eh, ha estado viviendo en la comunidad en conflicto, A las 9 de la noche tendremos un contacto. Eh, contacto. Un, contacto. Oh, ja, un contacto, con la Machi Mijarai. Me Machi que es la representante de 35 comunidades. Y es la Machi, es la entidad espiritual también de algunas comunidades. son Baile, Que va a ser una conexión en directo. El Ramalazo deja su señal de costra levantada en la piel del cuerpo y en la otra del alma. Del bio-bio al sur no hay amparo posible. Baja un viento calador de huesos, un granizo, baja una voz guerrera, mapuche. Y se arma la historia de este pueblo, mi pueblo, escrita a pulso puro en los libros del indio. Así. Encajonada entre dos ríos Cuando América delgaza sus flancos Y la geografía pasa a ser imagen Recortada por esta disposición de tierras removidas Y de antárticas Así, callada y solitaria Sobrevive la raza Y sobrevive Porque el tiempo natural Más el olvido han ido menguando sus raíces Como si las aguas de Dios no se acordaron de atravesar los valles donde la espiga fue pan duro, canto de amor fraseado en epopeya. Por eso buscamos rescatar esa presencia casi desvanecida y dolorosa del habitante de la Araucanía que, entre los paralelos 37 y 39, dio vientre nacedor a una casta de origen tan marcada y gallarda que, por más de 400 años con destino y estrellas en contra, ha conseguido no morir con la muerte. Y de palabra en palabra, por boca de sus viejos caciques, el espíritu de este fiero pueblo no domado, al decir de arcilla y Zúñiga en su gesta, ha prevalecido en el entendimiento de una relación sentida con el Huinca sin perder sus costumbres ni los signos de su larga tristeza, porque el mapuche lleva, entre la manta y el corazón, un silencio agazapado de siglos, un silencio de que tan hondo no encuentra música ni acompañamiento para salir de sus deslindes ternales, solo le ajusta el viento que afila en las tutucas, solo el tambor, Kultrun adelazado de lamentos porque aquí abajo está su paraíso en el mismo nivel que en sus infiernos el indio sabe que si trabaja, come que si come, resiste y que la raza sin fervor se acaba como un árbol quemado donde nunca más las sabias harán nidal para el amor humano y humano es entender que, cumplido este amor, vendrán las consecuencias. Nuevos hijos poblarán la tierra que acinturan los ríos. Y muchas rucas dejarán escapar una humadera azul en las colinas como señal de arraigo. Entonces, la mujer volverá sus cántaros de greda para guardar la lluvia y pondrá sus telares parados buscando siempre el lado de la sombra con la sabiduría de las viejas finadas. Entonces, este silabario, compuesto con respeto y nostalgia, tendrá fuerzas mayores para renumerar la raza que el dios de las hazañas autorizó reinante en su dulce comarca soberana. Gracias Más que nada les quisiera contar de mi experiencia personal de la oportunidad que tuve este año, el 2015 en tres meses que fui a Chile y tuve la oportunidad no digamos que vivir con ellos con más que nada de de pasar un tiempo con ella, no vivir todos los días ahí digamos a 35 kilómetros más o menos de Río Bueno que es la ciudad digamos como referimiento más conocido en el sur de Chile. Ja, så so, den epilmerken eh, ligger alltså då om lag eh, 35 kilometer från en by, en... En... en Río Bueno. Río Bueno, som är er kanske det mest känta, eh, så att säga byn eller landmärken här. Um, no, bueno no todos lo saben eh, paisaje rural el campo animales eh, naturaleza eh, verde bosque, ríos es un paisaje rural con mi natura elver bosque eh, dí Pilmaikén el, es parte de lo que es el territorio del Yen Mapo Gintuante es también parte de la territorio, de los nombres que han En el que alrededor diversas comunidades Mapuche-Wiliche Donde muchos diferentes mapuche De estas comunidades, eh, de lo que sé, son más o menos 35 que supone el proyecto de esta eh, eh, lo que pretende lo que pretende eh, construir la central hidroeléctrica Sorno eh, har om bygge que hasta digamos, el, el mayo del año pasado era en manos de inversiones de Pilmarken eh, Pilma eh, AS eh, más que nada contarle. yo soy, acá yo veo que están pasando algunas fotos que, que he hecho allá, que son fotos del territorio eh, Sí, este es el territorio del, de Pilmaiken, territorio de Quintuante, eh, Donde ellos, digamos que en los 2006 a ellos les llega la noticia eh, de la intención de construir la de la construcción de hidroeléctrica en Chile. Aprova el proyecto a pesar de la de rechazo de las comunidades y, y sin previa aprobación de ellos, sin previa información de las comunidades. Ja, så då i 2009 så so, so so godkände svenska kommissionen detta projektet på trots av motståndet från markortsfolket och utan att de hade blivit informerat så ordentligt om det på y en el 2011 ellos deciden de, de alzarse en una resistencia para luchar contra la construcción de, de esta hidroeléctrica. Entonces, digamos que de 2006 hasta ahora han pasado más o menos nueve, nueve años. Si no hago más el conto, si no hago más la cuenta, son nueve años. Eh, <laughs> yes, yes, sí. eh, para mí al menos es un, ya es un logro fuertísimo, un logro grande porque resistir nueve años eh, no es poco tiempo de nuestro apoyo político se manifiesta como ahora, ¿no? hemos hecho manifestaciones es hacerse sentir, hacerse ver en las la multinacionales, eh, och vår de a Manifestaciones de los consulados, como hecho en Milán en el consulado de Chile, eh, Escribir eh, los comunicados en contra. De la, de la llegada de la multinacional, escribimos comunicados, que después lo hacemos girar en todas las redes sociales. Y digamos que esto más o menos el apoyo político que nosotros tratamos de, de llevar a Vilma quien en este momento. De la alta parte... Del... Del otro, del otro lado he, hacemos también un sosteño económico. Eh, de eso, de vi os, et, eh, El sosteño económico nosotros lo, lo juntamos eh, eh, organizando de actividades como hoy día. Nosotros organizamos conciertos, eh, con, con, de, con debates, conversaciones, con documentarios. Y aprovecho de pasar el, el aviso a la publicidad, lo, eh, lo tenemos con un pequeño puesto. Donde nosotros vendemos material polera, magnetos para el frigo. Eh, otras cosas, eh, que eso va todo directamente eh, a la comunidad Mapuche del Pilmaikén. Y cosas, que de Las actividades que nosotros hacemos, más lo que nosotros vendemos, eh, nos ha permitido en este año eh, logros muy importantes para apoyar los, los compañeros. todo lo que hemos hecho nosotros primeramente hemos decidido de pagar lo que son los gastos legales de los procesos de los procesos políticos donde ellos de Pimai el på eller de till rättshjälp eller de fra eh, el marzo del año pasado, Cristian Quintul, eh, acusado en el caso del fondo Piso Pisue de haber, de, haber, de haber incendiado lo que es la, la casa del, del, del culto de un fondo, el guardia. La satisfacción humana y política para mí, el 17 de noviembre, Jaime sale y me llama. De mí, 12 de novembro, se frío, en los dos términos sociales y políticos, el que tomé el 26 de noviembre, no la hay más que la salida. Es decir, en la mía, soy libre, gracias. Son forosí, ya es free, tu es Pero gracias le dije de qué. Para mí, es un deber político y un deber moral, y sobre todo humano. Por eso para mí la lucha no es solamente de palabras, es concreta, de hecho debemos apoyar al pueblo mapuche lo más que se pueda, sobre todo económicamente, ellos no tienen los recursos, le vienen puestos abogados del, del Estado que obviamente sabemos que, que no jugarán nunca de, a favor de ellos. Eh, Otra er er eh... el Estado que los abogados del Estado, los abogados del Estado, los abogados del Estado, los abogados del Estado, los abogados del Estado, los Estado, Estado, la Disculpe, de eh, hemos empezado cubriendo los gastos legales de los procesos de los pre presos políticos fanger, eh, de Mapuche. Y el propósito ahora, eh, hablando también con ellos, eh, esperando que no haya más problemas de este tipo, eh, o que eh, eh, Sería apoyarlos de que han recuperado el territorio del Quinto Ante a partir del 2011. Eh, dem, eh, siden de 2011. Claro, respecto que ellos, no el control el eh, 2011. Que el territorio recuperado, sabemos que el Mapuche eh, eh, lo, lo, lo trabaja tiene que ser tiene que ser productivo. Entonces la idea de, de ellos sería que le demos una mano eh, para producir la tierra, a, a comprar la semilla, a comprar alimentos para animales y, y así darle, digamos, y darle un sentido real como, como, yo, como, como es la tierra para ellos. En produktivitet, den produktivitet. El, el video que vamos a ver más, un poquito más adelante habla de Territorio Sagrado El video que vamos a ver un poquito más adelante habla del Territorio Sagrado El video vamos eh, helliga, y hace ver un poco la, la represión eh, sobre todo la persecución política eh, que está que se sigue a lo que son sus defensores la última cosa yo invito a todos ustedes que quieran continuar esta lucha a través de alejandro que eh, digamos la persona que en este momento acá en nosotros conocemos Acercarse a él y conversar y si está el interés queremos eh, de crear con él otro, otro punto más como red internacional del pueblo Mapuche hacer que se converse si quieren ser parte hay tanto que hacer, hay tanto que dar. la lucha no termina nunca. con él, y si para contacto con internacional porque que y no podemos permitir que el pueblo mapuche, como yo he visto en Pimayquén, eh, sea, sea, digamos, termina. podemos permitir que el pueblo mapuche, se de las políticas neoliberalistas del Estado chileno av de la latifundistas y multinacionales que se van a instalar en territorio Mapuche eh, av, eh, ja, de, de y de y por ellos, como en Pilma y Ken, que han, sufr ellos han sufrido mucho allanamiento durante estos años y por qué y que han sufrido mucho durante vengan golpeados, ancianos personas jóvenes, niños. Porque la policía llega blindada en helicóptero con la, con la violencia que todos conocemos lamentablemente. Eh, gracias y espero que mi experiencia le haya también a usted. Pimayquén es siempre abierto para quien quiera continuar la lucha. Pimayquén resiste. que acá los compañeros son bastantes, eh, quisieran escuchar de ustedes con, que es el digamos el, el rostro y la voz de la resistencia en Pinmayquén y la y Machi de, de algunas comunidades, eh, lo que pasa en, en, en Pinmayquén en este momento con la intromisión de la, de la hidroeléctrica que, que quiere hacer estas trazas Sí, por bueno, ahí nosotros con bueno, eso nos quedamos hoy día, estamos un poco como nos entendíamos mucho esto de la conexión PSG, nos entendíamos bien qué pasaba, pero parece eso estamos resaltados ¿no? o sea, en adelante. Entonces, para que nos avisen, ¿no? Yo, ahora mismo, si usted quiere empezar, ¿Sí? pero, ¿Más que le quería contar lo que... Muchas Yo soy Machi, de la Comunidad Lula de Karimajin. Y asumí la vocería política del movimiento del de resistencia de Karimajin desde que comenzó el conflicto más fuerte en contra de los megaproyectos, ¿no es cierto? que en el río Pismayquén. territorio que es habitado desde, sí, desde tiempos memoriales, ¿no es cierto?, con nuestros antepasados, eh, abuelos, bisabuelos, los que mantenían y, y hacían su, su cultura y su forma de vida en, el, en la ribera del río Pismayquén. Hoy día las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, eh, la gente joven y no tan joven algunos, eh, levantamos de nuevo la bandera de lucha en defensa del río Pismayquén y con el propósito de poder seguir existiendo como pueblo como cultura que es lo que está perseguido no es cierto y tan reprimido por el Estado chileno existe actualmente un proyecto de que es de la Central hidroeléctrica Osorno que Start lo compró eh, este año no el año pasado eh, ya que eh, los capitales tuvieron no que venderlo porque no. nosotros eh, hemos generado conflictos para que se canse, no es cierto los, los ricos que llegan a invertir, y, y de esa manera nosotros podemos seguir viviendo. Ahí está en juego eh, la espiritualidad de nuestro pueblo, está en juego eh, todo lo que es nuestra creencia, lo que asocieta a nuestro pensamiento, es cierto? Y todo lo que nos hace sermos muchos en la zona y en el sector. Por eso nosotros eh, reivindicamos el espacio como un centro ceremonial, que es King Trump, eh, donde habitan y, y se conviven distintos ¿no factores, eh, distintos factor, distinto espíritus, así como espiritual, distintos elementos. Está un cementerio, está el yatube donde nosotros nos juntamos y están el distintos elementos que hace especial ese lugar, eh, distinto a cualquier otro punto, de incluso del territorio mapucio. Bueno, actualmente nosotros llevamos más de 10 años de resistencia. Eh, ...dure en contra de lo que es la instalación del sistema... Eh, ...que llega eh, de forma dura y con mucha represión. Somos eh, un par de familias. Eh, al principio éramos un par de familias que nos denominábamos, ¿no ¿cierto? ...los nojes de existencia. Pero que a lo largo del tiempo, gracias al, al gran trabajo que hemos logrado desarrollar... ...la reconstrucción nacional, ¿no ¿cierto? La reconstrucción política y espiritual de nuestra forma de vida como mapuche. Actualmente contamos con el apoyo de la mayoría de las comunidades del sector de Río Bueno, que es donde nosotros hoy día, eh, como comunalmente se ¿sí? dice, es donde nosotros hoy día habitamos. Eh, bueno, esto a nosotros nos da el, el valor, ¿no es cierto?, y nos da eh, toda la interés que podemos eh, dar a ustedes, que cuando hablo yo o hablo cualquier persona del país estamos, eh, ¿no es cierto?, representando a Instagram y la inmensa mayoría de gente Mapuche que no quiere vivir de la forma como el occidental, ¿cierto? Quiere que nosotros nos transformemos. El pueblo Mapuche es un pueblo que históricamente ha luchado, eh, que nos ha, ha doblegado y, y que existe eh, en riqueza cultural, territorial, y que actualmente nos vemos enfrentados a, a una lucha en cuanto de un sistema que se quiere imponer, que ese es en realidad, ¿cierto? Lo que se está dando hoy día en el Maixen. Hemos también sufrido la represión política, judicial, de que se criminalice en Chile lo que es la protesta mapuche, lo que es las reivindicaciones territoriales y al asumir un rol eh, anticapitalista, ¿no es cierto?, de defensa de la tierra. Eh, hay muchos hermanos de nosotros han estado detenidos y sabemos que hoy día, eh, lamentablemente, cuando tengamos que enfrentarnos con la empresa, porque ya judicialmente se están agotando todos los medios legales, eh, nos queda ¿no es cierto? la autodefensa y la forma mapuche de poder eh, defender el espacio que nosotros no estamos dispuestos a de entregarlo. Entonces, eh, por eso también importante las redes internacionales de apoyo para que cuando sea ese momento, ¿no es cierto?, todos nosotros, nosotros eh, como mapuche, ¿no es cierto?, en nuestro lugar, arrinconados, silenciados y reprimidos. Esto es una lucha eh, por la tierra, eh, por el agua, por los recursos que el día tiene la naturaleza. Eh, nosotros hoy día en este punto pedíamos por seguir existiendo, ¿no es cierto? Pero no es solo para nosotros los Mapuches. Es para ustedes, es para los niños, es para todos los pueblos que hoy día están tratando de vivir de una forma distinta a la que nos propone el sistema. Y es una propuesta política al mismo tiempo de vida, eh, de vida Mapuche, de vida libre. Eso también y bueno explicarle un poco sobre el rol que yo tengo. Eh, yo soy Machi, quizás una Machi no debería andar hablando con ahí ¿no es cierto? Eh, como es un, un rol más espiritual. Pero la vida, ¿no es cierto?, y el conflicto en sí me ha hecho crecer y, eh, y también eh, al calor de la lucha nosotros vamos aprendiendo. Yo no tengo mucho eh, estudio y nada de eso, sino que lo que le hablo, lo que pasa en el territorio y espero poder eh, hacerle entender a ustedes que tienen otra forma de ser, otra cultura, lo que nosotros estamos sintiendo, y estamos pasando. Eh, eso también, y nosotros igual estuvimos pendientes de, lo, de las intervenciones que hicieron allá en Noruega Nuestra intención es poder llegar allá algún día antes de que pase todo lo que nos tiene que pasar acá, y estar eh, acompañándonos a ustedes y estar juntos allá. Eh, Aquí me encuentro también con los amados, con los hermanos. Y quien entiende más el tema de tramitaciones legales, si es necesario, o tiene alguna duda con respecto al tema del proyecto. Eso también, no sé si tiene alguna duda o, o algo. Bueno, Marimari, Miel. Mari, Mari, Mari, Mari. Eh, Bueno, en primer lugar, agradecer esta instancia, ¿no es cierto?, de apoyo a toda la lucha de resistencia que se está llevando a cabo acá, por el tanto, por los no en resistencia y hoy día por las comunidades jurídicas que actualmente están apoyando en nuestra reivindicación. Sí y la lucha en general por la defensa del río y de nuestro espacio ceremonial que tanto eh, costo, ¿no cierto, nos ha traído para nosotros, para las familias habitantes del sector. Eh, en la actualidad, eh, las, las tramitaciones eh, judiciales, digamos, eh, están estancadas en la superintendencia del medio ambiente, ¿ya? Ellos tienen que emitir un informe eh, en donde ven a conocer que todo el proyecto, digamos, en el ámbito jurídico está, eh, está hecho de buena fe y cumple la legislación ambiental vigente. Es por eso que nosotros el año pasado eh, recorrimos estas distintas comunidades que en un principio estaban de cuenta, ¿no es cierto?, por toda eh, la movilización activa que se llevó a cabo, pero al día de hoy, por el trabajo arduo que hemos hecho al interior de estas comunidades, la gente ha estado apoyando y debido a que la empresa de Fe fue adquiriendo firmas falsas al interior de estas mismas comunidades, que son cinco, eh, pero en realidad son al, alrededor de 40, solamente sacó las firmas de dirigentes falsos creado por ellos mismos, digamos, por la empresa, de cinco dirigentes. Esta, esta, la empresa, digamos, en este tiempo, la empresa estatal, o sea, la empresa Filma y Quien, que era de capitales chilenos, adquirió estas firmas de forma fraudulenta porque compró a los dirigentes y a les, eh, debido a que les pagó grandes sumas de dinero, ¿no es cierto? Y a espaldas de las, de las comunidades, o sea, de las asambleas de estas mismas comunidades. Nosotros, a través de, de, de una declaración notarial, eh, plasmamos los testimonios de estos dirigentes, en donde ellos se sienten engañados eh, porque no cuentan con todo el cuerpo de la comunidad y solamente cooptaron digamos, algunos dirigentes clave. Hoy por hoy nos encontramos en otro escenario porque esta misma gente que recibió el recurso de parte de la empresa eh, está ahora comprendiendo esta lucha y están ya a seguir apoyando. Entonces, eh, el contexto actual, para que ustedes sepan, es bastante exitodoro. es, es eh, favorable, digamos, para nosotros para las comunidades que ya están en la distancia del territorio, que son más de 40 en la actualidad, y al principio éramos tres familias, digamos, solamente. Eh, este... El informe que nosotros estamos esperando de la Superintendencia de Medio Ambiente se ha demorado más de un año. Eh, hoy día estamos a la espera de la respuesta de la Superintendencia, que es a nivel nacional. El Superintendente de Medio Ambiente de Santiago tiene que emitir un informe previo, ¿no es cierto?, a que visitaron estas comunidades a través de la CONADI, y ellos mismos hicieron visitas a estas cinco comunidades que actualmente están en contra y bueno ahí está el testimonio de ellos mismos que dicen que fueron engañados. Hay una medida de mitigación igual que dice de que en el curso del río donde se encuentra, digamos de forma material, el espacio ceremonial de Nilmajo Quintuante, que es donde está la recuperación actual, eh, van a hacer un terraplén y van a remover todo lo que existe ahí, incluido el RENI, que es un espacio espiritual bastante potente para nosotros, que es bastante complejo también eh, dar a conocer para que ustedes lo puedan comprender, pero ahí como que se concentra nuestra condición como y bulliches de este sector. Entonces, la empresa que es lo que propone ahí levantar ese lugar Compañero acá quieren saber si esta va a ser una, una lucha hasta las últimas consecuencias o no Por supuesto. para ustedes. ¿Cuál es la posición, eh, digamos? Sinceramente. Lo que piensan ustedes, dice, esta lucha. Y nosotros, bueno, igual aprovecho este ratito también para despedirnos. Eh, bueno, agradecer a cada uno de ustedes, los compañeros, las compañeras que se encuentran en juntos. En ese espacio y que han desarrollado durante toda esta semana, ¿no es cierto?, la movilización de Llanoslo, para o sea, nosotros es un espaldarazo grande que se está dando de, de forma internacional, ¿no es cierto?, a las demandas políticas del cárcel de en Firma de izquierda. Como nosotros le decíamos anteriormente cuando conversábamos con la intervención, eh, nosotros bueno, actualmente nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a un proyecto de este pero detrás de la lucha de México hay una propuesta política, ¿no es cierto? De liberación, eh, lo cual conlleva la vida de nosotros, de nuestra familia eh, y, lo que, y la lucha que se está dando, ¿no es cierto? Eh, es con todo, o sea, nosotros, eh, eh, de, lo, ¿no es cierto? Nos respaldan la misma historia la lucha, ¿no es cierto? Que no es un juego, es un conflicto político real o sea, es la forma de vida que nosotros tenemos adelante y queremos conservar. Eh, está más de claro y para que no se brille, ¿no cierto?, el tema de la última consecuencia, ¿no? Eh, nosotros por lo más hemos demostrado de que no vamos a permitir la instalación ni siquiera de cualquier socianómica que está atrás y de ninguna otra empresa, si se van y compran, eh, el territorio de Mapuche tiene que ser libre, y la gente y su familia también. Entonces... Eh, para que quede claro, ¿no cierto? Allá nosotros nos teníamos miedo en la cárcel en la profesión, que es lo que el Estado hoy nos está pagando, ¿no es sé, cierto? lo que nos, nos devuelve la lucha que nosotros estamos. También eh, un llamado para es estar atentos allá, a que nos coordinemos de mejor manera eh, para poder tener una comunicación más fluida. ya que nosotros tenemos. Eh, nosotros tenemos. Eh, sabemos de que la empresa. Quieren instalarse y estamos ¿no es? dispuestos a ¿no es cierto? asumir los votos políticos que contamos de resistencia. Eso es lo que hacen y Para empezar, lo único que les pido es levantar fuerte ese puño izquierdo en alto. Porque esto dice más o menos así. Todos, pero todos. Nosotros somos nadie y somos la voz de los nadie. Tenemos claro, obviamente desde siempre, que seremos libres o no seremos nada. Somos guardianes herederos de una tradición, hermanos de la naturaleza. Una mezcla entre lucha, tradición y esfuerzo que expresa una sola raza mestiza. Somos luz, somos pueblo. Somos la quilla que abraza nuestros mares de plata. Somos el inti que sale desde Tijuana a la tierra del fuego. Somos memoria colectiva de la alegría y el sufrimiento. Somos la avia yala. Somos los de abajo y nos tomaremos todo. Somos los de abajo y nos tomaremos todo. Todos somos uno y uno somos todo. Somos los de abajo y nos tomaremos todo. Todos somos, somos uno, uno y uno todos somos todos. todos. Somos los de abajo y nos, nos tomaremos todo. Todos. todos somos uno, uno, uno. y uno nos somos, somos todos. todos. Somos los de abajo y nos, nos tomaremos todo. Un aplauso para Latinoamérica, compañeros. Desea volar, pero no tiene ala. Se la cortaron de un principio para que no se le escapara. La encarcelaron y la torturaron. Violaron su libertad, su voluntad, manipularon. Le prohibieron dar un paso, y cuando lo intentó, su... sus canillas las partieron en pedazos. La humillaron al verla en el suelo, le inyectaron veneno y de nuevo de pies la pusieron. Le quitaron su hijo, y a latigazos crearon generaciones de esclavos que cuando hablaron callaron. Con la fuerza del odio y la valentía del diablo, maleducaron sus críos enseñándole a hacer frío. A callar en el olvido, a gozar lo prohibido, a manchar el suelo con su sangre... Y sin sentido, siguen mutilando su cuerpo ya casi muerto, consumido por el cáncer de los falsos fundamentos. Tumores son aquellos que explotan y que explotaron cuando el libro de sus leyes con pasta se lo fumaron. Puño en aire para aquel que sufre y los que sufrieron y al ver su madre muriendo, trataron de darle su aliento. Impregnado en la sangre y en la piel muchos llevan lo que otros no consiguen ni con billete o moneda. Hermano carente de techo, tu madre te espera Sufriendo por ti, llevando vena abierta Abusada, casi exterminada Vendida por nada, engañada, por mascarada Por la causa de otro hijo Que siguieron los mismos pasos Que el cura que los bendijo Quiero mandarle mi mano un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así Una, una, dos, probamos un sonido, a ver Como dice Es un simple, hey, hey caballero. Hey, hey, yo somos del pueblo, hey, hey, tú eres del pueblo, hey, hey, somos pueblo, hey, del pueblo, hey, hey, hey. Pueblo? hey, hey yo soy del pueblo, hey, hey, tú eres del pueblo, hey, hey, somos del pueblo, somos el pueblo. No se espera meterme un dedo encima Que tengo el alma torturada por la herida Que mil eteros nuestros llegaron en vida Y ahora diabula como tonto sin salida Que tiempo fue, que tiempo es, que tiempo ha dado Que nos juntemos y batallemos los tiranos Que suelta atrás con dos cadenas No entra bien con las manos Contra pizarro que es Que estos actos son respuestas a vuestros tratos Que los no tratos justificable el maltrato La rebeldía sanará el malestar son nuestros puños en busca de libertad, picarte esta en es la verdad de la realidad. Son cimarrones en contra de la crueldad. Nada ha pasado si lo sientes personal. Un buen por el pueblo que está acá. Hey, hey, yo sí. eres sí. del pueblo. Hey, hey, tú eres del pueblo. Hey, hey, somos el pueblo. Hey, hey, somos el pueblo. Sí. Hey, hey, somos el pueblo. aplauso para la comunidad latinoamericana presente en hermanos ¡Sí! nunca olvidaré las calles de mi puerto en mis sueños las contemplo como en aquellos tiempos él no es culpable culpable son los otros lindos barcos grandes puertos Nunca olvidaré las calles de mi puerto, ¿sabes? En mis sueños las contemplo como en aquellos tiempos Él no es culpable, culpable grandes puertos En la agua de la torpedera aprendí a nadar Tuve el lujo de crecer con ventanas vista al mar Calle encicada, micro acelerada Y si es que no la camina, domingo de misa, visita el cementerio al llegar la pubertad Disminuyeron mi primer confrontamiento con carabinero me dejó claro que el que se mete a Paco es malo, nunca me ayudaron, por el contrario, inocente no pasé por el calvario que han pasado varios, intimidaciones, vulgares, expresiones de funcionarios, con funciones, sin funciones, en Valpo abrió ojo a la vida. Y aunque tanto la lloré, me donó la despedida Las calles de mi puerto son únicas, lamentablemente oscurecidas Por la falta de igualdad, humildad, es más en palabras Son contadas las familias que se salvan de ese abra cadabra Entre burlas y amor por la desgracia ajena Solidaridad comercial, vuelta a novela Fui monaguillo, conozco bien el tema Un cura come y bebe, mejor que docena Pasando la colecta, con conciencia no conecta Habla de Jesús después que la cruz besa Nunca olvidaré las calles de mi puerto, en mi sueño las contemplo como en aquellos tiempos. Él no es culpable, culpable, solo lindo barco grande puerto, Te entrego mis sentimientos, nunca olvidaré las calles de mi puerto, en mi sueño las contemplo como en aquellos tiempos. Él no es culpable, culpable, solo lindo Valpo, grande puerto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 pero sé bien de dónde vengo y sé bien, sé bien lo que tuve que pasar para poder hablar hoy en día así. Y yo sé que muchos de ustedes comprenderán el, el extracto, el extracto de lo que traté de proyectar en este tema. Bravo, bravo, bravo, bravo. Todo con orgullo, vamos. Mitos, cuentos, falsos fundamentos nos tienen como monos en un experimento. Oh. Mitos, cuentos, falsos fundamentos, fundamentos. nos quieren como monos, no lo permitiremos. Sí. Mitos, cuentos, falsos fundamentos. Nos tienen como monos en un experimento. Oh. Mitos, rebeldes para penas como la que nació orquesta, un loco con problemas, sonrisas y dilemas, me fumo las condenas, universo sin dioremas, rompo las fronteras, traspaso los esquemas, soy como el humo entre la brisa, el oro de los cincas, el pisco en las cantinas, el grito del mochica, Que si importa si te enfilas? Si gritas o mi rima es explosiva, alminas son mis rimas, tanto para el pueblo y las espinas, pues sin rebeldía, soy el grito del indio que asesina la sangre en las minas, sistema que nos pisa, las balas que nos tiran, solo ladras y criticas, piensa y analiza la propuesta y la protesta de mi gente, la costa, la sierra y en la selva, lanzada de pobreza, luchando como CNXN en el pueblo. Y decimos, bajo el tigre pueblo repente y organizado, sí. pueblo rebelde, y organizado, pueblo rebelde, y organizado, pueblo rebelde, y organizado, venimos desde lejos, sino para perder, venimos desde lejos, sino para perder, venimos desde lejos, sino y y para, de y y no para, para perder, venimos desde lejos, sino para perder, y no para perder, y no para perder. ¡Sí!